Vamos amor Mi amor, meto solo, yo te espero acá Ay, pero ¿por qué? ¿Ya te acuerdas lo que pasó la vez pasada con tu mamá? ¿Y, ¿Y quién es esta? ¿Esta? Mamá, le presento a mi novia ¡Ay, Dios mío! qué bueno, es que uno de madre no quiere que su hijo se meta con una cualquiera? De aquí la obligación la tienes conmigo porque usted primero tuvo mamá y luego novia Ay, pues sí, pero ella ya, ya dijo que iba a cambiar Vamos, hazlo Ay, bueno, está bien Vamos. Hola, mamá ¿Qué hubo, mijo? Buenas Buenas no, acuérdese de lo que hablamos. Cierto. Buenas siga mamita. Gracias. Ya, contenta. Más le vale. Bueno, yo solo vine a pegarme una ducha rápido. ¿Cómo pero... así es que se va otra vez? Perdón, dijo es que se va otra vez. Sí, lo que pasa es que la voy a acompañar allí. Ay, no, porque, o sea, no. qué aquí con esta vieja fastidiosa? Ah. Y una una mujer de estas que le ofrece de tomar. Si le gustará por allá aguardiente, cerveza, te quiero. Bueno, pero hablen, conozcan, si quieren, se digan algo. Bueno, ya hervió el agua para mi té No le ofrezco este verde, no? Pero se a mí me encanta Pero es que este verde Para guardar la figura Por fin algo en común Bueno, entonces, espérenle, le preparo. Es a mi vida todas pero se cuida la pendeja Es que tomando té, estás de fina Bueno, yo las dejo Ay, ¿y este qué me hace? Ay, ese es mi hijo hace unos años, es que a mí me gusta poner la fotos y yo hago el vídeo en la mesa Ah, sí Ay, amor, tan chistoso ¿Es cierto que sí? Sí Pero ya, ¿le traigo otras? Ay, bueno Bueno, ahí las dejo entonces no lo ves una amiga. Uy, eso de que tanto se ríen las comadres. Ay, amor, es que tu mamá te mostrar unas fotos. ¿Cuáles fotos? Tuyas de hace años. Ajá. Sí, porque son muy chistosas. Amor, ¿tuviste el pelo largo? Sí, ya te había dicho. No. Y salías hacia la calle. ¿Qué? Yo... Cuando pequeñito lo tenía más largo, mire ¡Ay, amor! ¡Pero si es Matilda! ¡Mamá, señora, que sacaba esas fotos! ¡Ay, no molesta! Ahora no, voy a mostrarlas de... ¡Ay, Mi ¡Mamá, hasta por qué cosa con el barranjero! ¡Te canso, bolita! También tenía una cosita chico. ¡Tenía! ¡¿Qué?! ¡Ay, amor! ¡Por es que te haya crecido mucho que digamos! ¡Ay, mamá! ¡Eso por ¡Venga! ¡Ay, amor! ¡Era por molestar! ¡Ya la guardé! ¡Ya no más! ¡Uy, ya no más! Y ustedes, suscríbanse poniendo el dedo acá si están en YouTube Síganme en Instagram, que es arrobajonatanclay Compartan el video si les ha pasado lo mismo Pero A ver qué están haciendo ¡Ay, no más. Ay mira, qué tal? Présteme, ¡Présteme! se veía muy esbelta aquí en este foto! Sí, cuando yo era joven, sí, era muy... ¿sí? Chistosa, ¡Qué chistosa la bobarrona esta! ¡Me molestando! Miren, mi hijo, desde pequeñito, montando yeguas Así está mejor